No quieren ir despacio Los niños ya no quieren ser niños No quieren ir despacio Pintando mi cuerpo de rojo con la sangre en el baño Todo lo que hemos sufrido tal vez iba de Sobre clavos ardiendo con los pies descalzos, no somos diferentes tú y yo. Como la luna y el sol, como tranquis y metamizor, como plástico en mi corazón, no somos diferentes. No somos diferentes tú y yo, no somos diferentes no somos diferentes, no somos diferentes tú y yo, no somos diferentes tú y yo, no somos diferentes tú y yo. No sé por qué me llamas, si luego tú me oyes también. No sé por qué me llamas, si yo llamo no lo quieres escoger. Has tardado mucho tiempo en darte cuenta que yo estoy mejor cuando. Ya no entiendo el porqué A veces solo quiero verte Y otra ya no, no lo sé Tú me jodiste la cabeza Nena, yo lo peoré Entiende que todo esto Está acabando conmigo Que pasamos de querernos Hacemos como enemigos Yo no entiendo qué te pasa Si ya no coincidimos Tú estás codiendo a otro Nena, yo, yo hago lo mismo Cuando lo dejamos No somos diferentes, tuyo, tuyo No somos diferentes No lo somos No somos diferentes Mi talla se me siente No somos diferentes tuyos No somos diferentes tuyos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 ¡Feliz